Y nos vamos a meter en otro tópico que eh, yo creo que es muy conocido para ustedes, pero <ríe> le voy a dar como una, una mirada distinta, ¿ya? Que es estrategias que son durante la clase habitualmente, que son los cuestionarios, pruebas estandarizadas, eh, como ustedes quieran llamarlo. Eh, y una de las cosas que eh, está como súper enquistado, digamos, en el modelo educativo, y no lo digo solamente a nivel escolar, sino también universitario, está súper enquistado los cuestionarios como una herramienta de examen de aprendizaje final, ¿no? La típica, la prueba de la unidad, eh, prueba de selección múltiple, siendo que eh, los cuestionarios son una herramienta súper útil para práctica de vocación, y en general no los estamos usando así. ¿ya? Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo práctico de cómo yo he utilizado lo, eh, los cuestionarios en lo que se. principalmente en docencia universitaria, pero yo creo que esto podría ser fácilmente extrapolable a eh, docencia de enseñanza media. ¿ya? Y ah, algo súper importante que a veces nosotros no nos damos cuenta, que los cuestionarios y, la, y, y las pruebas en general eh, traen una cierta carga emocional negativa. ¿ya? Son una situación que genera estrés. ¿ya? Ahora, eh, curiosamente, el estrés eh, eh, tiene como una doble cara. ¿eh? Mucho estrés es malo para el aprendizaje. S ningún estrés también es malo para el aprendizaje. Entonces, yo no podría darle una receta de que un 30% de estrés, ¿ya? como podría ser un video game, eh, no podría ser beneficioso. En realidad, no es este es en absoluto es, eh, es malo. Mucho estrés también es, es malo, ya. Pero ciertamente los las pruebas con cuestionarios traen como una, una mochila de, de, de carga emocional debido a eso el estrés, porque hay como muchas cosas en el juego. Entonces, el principal problema que vamos a tener eh, y el ejemplo que les voy a mostrar es cómo bajarle la, esa intensidad, esa carga que tienen las, las pruebas estandarizadas o cuestionarios de tal manera que su importancia disminuya importancia en términos, y a eso me refiero, en términos de calificación o de una actividad, digamos, central de la, de la sala de clase o del proceso más bien de, que ustedes llevan en, en, en su clase ¿ya? Entonces, también el objetivo va a ser que los estudiantes se acostumbrar a las pruebas como algo rutinario y eso va a reducir su ansiedad respecto a las pruebas. ¿Ya? Y eh, lo que les voy a mostrar es un ejemplo de incorporación de los cuestionarios o pruebas eh, de manera regular, en este caso en docencia universitaria, por eso pongo un signo de advertencia ya, pero que podría ser aplicable en ciencia media y yo creo que también podría ser a ciertos niveles de enseñanza básica como una práctica regular. ¿Qué es la, eh, qué es la siguiente situación? Eh, <coughs> originalmente esto formaba parte de un proyecto de innovación docente mío, eh, el año 2019, ¿ya? que lo comencé el segundo semestre del 2019, y estaba en una situación bien particular en la Universidad de Santiago, que es que durante muchos años lo había intentado el incorporar cuestionarios de manera regular en la sala de clases como prácticas de vocación. ¿ya? Pero resulta que el, el gran problema de eso es el acceso a Internet. Inclusive si tuviésemos wifi eh, conectada ahí en la sala de clases, que no todas las salas de los o SAS tienen una buena señal de wifi, eh, me genera el problema de que no tiene un computador. Bueno, eso ha ido cambiando en los años y como ustedes saben, y de hecho yo creo que también pasa en los colegios, la mayoría de los estudiantes tienen teléfono, y no cualquier teléfono del tipo smartphone. ¿ya? Y además, muchas veces es mejor que el del profesor o profesora. ¿ya? Y habitualmente ellos tienen su propio plan de Internet. Y eso es algo, eh, digamos, regular que ha pasado. <coughs> Por otro lado, el eh, tipo de tecnologías como el sitio web de este curso, eh, tiene una modalidad que es compatible con los teléfonos celulares. Entonces, por ejemplo, este es mi curso de fisiología y se ve así que tiene el mismo formato, no, no soy muy ingenioso en diseño gráfico, es como el mismo formato del ciencia del aprendizaje, ¿sí? prueba, digamos, alguna actividad, eh, las clases online. ¿ya? Entonces, eso primero, un, digamos, una nota al margen tecnológico. Esto es algo que podemos resolverlo de manera positiva utilizando la tecnología que muchas veces se desacredita el uso de los teléfonos celulares. Ya. Y bueno, como entramos en pandemia, como que no la, creo que lo apliqué un par de veces nomás eh, en, en un curso, pero ahora estamos, por el momento estamos en este formato, así eh, traba, eh, esta, esta foto yo la guardo con mucho cariño. Este es de marzo del 2020 cuando los estudiantes prendían sus cámaras. Ahora en la universidad nadie lo aprende, todo esto oscuro ¿ya? pero ¿cómo fue que lo inc incorporé como una herramienta de práctica de vocación? primero que nada y esto es un caso particular de la docencia universitaria, en general los, los estudiantes no hacen nada si no tienen nota, ¿ya? entonces esto obviamente lo podemos obviar en el caso de, de enseñanza secundaria o media o, o básica pero hago ese, ese, ese punto ¿por qué? Porque yo al principio de cada clase le hacía una prueba individual corta de alternativa de tres preguntas durante diez minutos a cada estudiante. Entonces cada estudiante saca su teléfono, hace esa prueba corta que está activa, está calendarizada para ese horario en particular. Entonces es importante llegar a tiempo a la clase, ya algo muy importante en docencia universitaria. <ríe> Llegan, hacen su prueba y obtienen una nota. ¿ya? Y esa nota... Eh, ese es, digamos, un primer intento. Después, más adelante, al final de la clase, hago que se reúnan en grupos a contestar eh, una prueba similar. Lo que yo hago para que no sea exactamente la misma prueba, es una, si es una prueba, por ejemplo, de, de tres preguntas, hago lo que se llama un banco de preguntas con nueve preguntas relacionadas con el mismo tema. De tal manera que a cada estudiante le va a tocar una prueba distinta. Eso, eso lo puede hacer fácilmente, eh, el, el sistema Moodle que tenemos instalado en Ciencia del Aprendizaje o en, o en cualquier otro sistema. ¿ya? Uno construye un banco de preguntas y te, le genera a cada estudiante una prueba distinta. ¿ya? Entonces, para disminuir la posible copia y además revuelve la alternativa. Entonces al final de la clase yo doy un tiempo eh, más largo, como de 15 minutos, para que los estudiantes se reúnen entre sí y contesten las pruebas en grupo. ya. Nuevamente, se vuelven a revolver las preguntas, algunas preguntas se van a repetir, otras no. Pero les doy la oportunidad de que lo trabajen en grupo. Y al final ellos obtienen una nota que es el promedio de las dos. ¿Ya? Y insisto, esto no es necesario que sea con nota, pero tuve que ponerlo con nota porque si no, no lo hacen. El ¿Ok? profesor, ¿para qué hago esto si no tiene nota? Es la típica excusa a nivel de docencia universitaria. Pero esto, sin que ellos lo sabían, tiene el valor de ser un trabajo de práctica de vocación. ya y que en general las notas no eran buenas, porque muchos de los estudiantes universitarios viven al día a día, entonces si no es la prueba global no estudian, pero eso es bueno porque precisamente refleja lo que es la práctica de vocación, el rescatar los pequeños pedazos de cosas que se recuerdan de las sesiones anteriores. Bueno, pero aún así uno tiene que como ponerle un poco de presión al estudiante universitario por algo que están en la universidad, de cómo yo me aseguro que los estudiantes repasen la materia. ¿ya? Y aquí viene un poco algo que se llama, se suele llamar aula invertida, ¿ya? que es un nombre bastante extraño para mí, porque todavía no entiendo bien el concepto y la amplitud, pero tiene algo de eso. ¿ya? Y esto es algo que vamos a estar aplicando, o sea, esta es la versión más compleja a lo que vamos a llegar de aquí en un par de módulos más. ¿ya? Eh, pero yo les presenté al principio de la clase la versión simple. Ahora vamos a ver como la versión un poco más compleja. Por ejemplo, ellos tienen una clase ya, ya subida, que es clase de años anteriores, de, con un video de este tópico, ya membranas celulares, ¿eh? ya. Y ellos tienen que, la primera actividad que se le tienen que resolver, es que se llama video interactivo de la clase 2. ¿En qué consiste el video interactivo de la clase 2? Que hay una clase grabada. Estas son las clases que alcancé a hacer presencial. Iba con mi camarita, la misma cámara que estoy usando aquí, a la sala de clases, así con el trípode, pues, con toda la parafernalia. Fernales. Eh, no, eh, eh, no tengo ayuda, no tenía ayudante así que no podía andar con las luces de estudio, así que la iluminación es más o menos nomás. Pero bueno, después tenía que editar, Con la iluminación era mala las diapos no se veían bien, así que tenía que después editar y ponerle las diapos encima. Aquí hay mucho trabajo de edición de video. Pero bueno, cada cierto tiempo durante el video, eh, el, el video para y hace una pregunta de alternativa. Entonces, si, si usted responde bien, todas las preguntas que están en la serie va a llegar al final eh, y si responde mal, va a retroceder en el segmento de la clase. ¿ya? Eh, <coughs> entonces, esta este es una manera de hacer que yo estudie. Ahora, eh, eh, después de eso hay otro tipo de actividad. Entonces, por ejemplo, hay algo que es más o menos antiguo, pero ahora está en formato digital, que se llaman las flashcards o las tarjetas de estudio. ¿ya? Que son, en este caso, deben ser como siete tarjetas que están asociadas cada uno a un objetivo de estudio del, de la unidad. ¿ya? Y traen una pregunta fundamental y, y son también preguntas que uno responde y están buenas o malas. Y aquí en general lo que tienen que hacer es completarlo eso no les da una nota. Bueno, una vez que lo completan, después de todo este trabajo, ¿sí? Oye, pucha el profesor que me hace trabajar harto, pueden bajar las diapos de la clase. Pero las diapos de la clase tienen algo, nuevamente algo que es de interés para ellos y están motivados a hacerlo, que contiene un set de preguntas para estudiar para la prueba global. Global de la unidad que viene más adelante. ¿Ya? Entonces... Eh, y a su vez, cuando logran descargar el PDF, se le activa eh, la prueba correspondiente a esa, a esa eh, clase que va a ser tomada como lo que vimos hace un minuto atrás en una clase posterior. Ya. Entonces, toda esta cosa, la, como a mí, eh, al igual que nuestro estimado estudiante ingeniero que le gustan los esquemas y los diagramas de flujo, yo lo, todo se lo coloco, coloco como un diagrama de flujo. Ya. Típica cosa de Ingeniería, diagrama de flujo. ¿ya? Entonces, todo lo que yo acabo de hacer lo voy a simbolizar por esto. ¿ya? Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo ahora en docencia universitaria es cambiar este típico diseño de docencia universitaria, que es clase 1, clase expositiva, clase 2, así súper lineal, y después una evaluación de la unidad, por esta cosa que es muy colorida y que se ve un poco extraña, que básicamente es un diagrama de flujo un poco más complejo. Tenemos nuestra eh, sección de aula invertida que está ya que está en línea, como dice acá. Y, bueno, en la clase 2 ya empieza a ocurrir que tenemos una prueba online de la clase 1, de esta clase asincrónica 1. Después un periodo de retroalimentación del profesor. La prueba inmediatamente la grupal o simplemente tomo este otro bloque que está acá, que es la clase expositiva de la clase 2 y esto lo hago al final, parece que eso tiene mejor resultado, ¿ya? Eh, Y así voy repitiendo el modelo. Ahora, como vamos a ver en módulos eh, anteriores, eh, tal vez es mucho mejor espaciar estos eventos de evaluación de las clases anteriores más de una clase. Puede ser inclusive una semana entera, y eso es lo que estoy haciendo hoy por hoy, porque eso fuerza a los estudiantes a volver a repasar y a hacer nuevamente Super majadero, práctica de vocación nuevamente de lo que vieron la semana pasada. ¿ya? No, de lo que de, eh, no de lo que vieron inmediatamente de la clase que pudo haber sido esa misma semana de la clase anterior. Entonces esto es muy interesante. Eh, esto es lo que formalmente ustedes conocerían como diseño instruccional, ¿no? ¿Sí? Una manera de, de, de cómo organizar la actividad en torno a un cierto modelo. ¿ya? Y por supuesto, insisto, no es necesario pero aquí en la parte de evaluación, a los estudiantes, eh, como ellos siempre piden que todo tenga un sentido evaluativo, la parte de las clases, o sea, de estas pruebas online, el promedio de esos dos intentos va a valer un 15%, y el resto, cuando tengan la prueba de la unidad, va a valer el resto del 85%. ¿ya? Y eso es como, <coughs> eh, eh, al menos en docencia universitaria, y esto también podría servir para enseñanza media, eh, va a ser muy interesante y son cosas que se van a quedar, al menos en mi docencia. Entonces, si alguien se pregunta, en esa época que ustedes grabaron muchas cápsulas, eh, grabaron muchas clases que se conectaron, eh, ¿cómo podría ocupar la hora posterior? Así, por ejemplo, con este modelo que yo les propongo.